Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección La dimensión del humor que usted estaba esperando Miren, eh, con gran razón dije alguna vez Una cosa es ser licenciado en filosofía Y otra, muy distinta, ser filósofo Sobre todo cuando esos filósofos pretendidos de la actualidad Están dispuestos a... Enganar su intelecto con el mejor, el mejor de los humores. Acá tenemos el chiste del siglo, señores, el chiste del siglo. Ross Hitchner, este es el gobierno más popular y decidido no en ayudar a los pobres. Y se, después se explaya, ojo, dice que el país puede no estar a la altura de las decisiones que toma el presidente. De Manu... Bueno, miren muchachos, yo les dejo el link a esta noticia del cronista. Supongo que no es un, un, un fake, un bulo, algo, algo que realmente digamos, de lo que hablamos la vez pasada acerca de las falsas informaciones. Supongo que lo dijo de verdad. Bueno, miren, si ustedes quieren ver un análisis realmente piola, pero piola, piola, piola, acerca de lo que está pasando con este gobierno marcha atrás, yo les dejo también este link. Eh, PSR Nacional, más que un gobierno marcha atrás, tlb 1 ahí van a tener realmente un análisis y se van a dar cuenta que esto simplemente es un chistecito, es de terror, amigos. Bueno, pongan el pulgar arriba, por favor, aunque sea para estar en contra de esta carajada, por favor. Hasta pronto.